Hola a todos amigos, este va a ser un nuevo tutorial para que ustedes sepan cómo hacer los videos en, o transmitir sus videos por en vivo en por YouTube o por Facebook. ¿Sí? este va a ser un pequeño intro nada más de cómo configurar el programa OBS. Posteriormente les voy a decir cómo transmitir en vivo, cómo hacer su configuración para las transmisiones en vivo. Por lo pronto ahorita vamos a, a, a mostrar, voy a mostrarles cómo configurar el, el software OBS para que ustedes puedan configurarlo previamente y todo su transmisión les haga perfectamente. ¿Sí? Vamos a, aquí a mi página de todo un poco, mi página web para descargar el archivo que vamos a, a usar. Se si van a software, software de edición y aquí les va a aparecer este archivo que es el que vamos a, a ocupar este archivo lo pueden descargar directamente desde aquí gratis si ¿sí? eh, si quieren dejar una opción pues ustedes este es su, su decisión pues o sea, hay que apoyar al canal y a la página web bien ustedes lo pueden descargar desde aquí directamente de mega o también lo pueden descargar desde eh, la, el sitio web del creador de este software si ¿sí? lo pueden descargar para windows para mac o para linux este yo en mi página lo tengo el de 64 bits, creo que es este, o oh, también lo pueden descargar de 32 bits. Ustedes decidan, verdad, de dónde quieren descargarlo. Una vez instalado, nos vamos a aquí. Bueno, esta, esta imagen. Yo la puse porque, pues, no quiero que se vea mi fondo. Entonces, por eso lo puse previamente, lo configuré, pero no se preocupen. Ahorita les voy a decir cómo este editarlo. Bien, para empezar, todo esto está en blanco. ¿sí? Aquí les parece eh, una escena que dice escena 1. Yo la acabo de renombrar. Esta escena, este ustedes pueden crear varias escenas. Esas varias escenas son para poder distinguir en qué, en qué plataforma van a estar trabajando. Sea contenido de una página web, sea contenido de, de un video, sea contenido de... Pues lo que ustedes quieran configurar, ¿verdad? Bien. Esta, ahorita les voy a mostrar cómo, cómo funciona esto. Bueno, aquí en esta es primera escena, entonces no desaparece esto, está completamente vacío. Si quieren agregar una escena, pues le dan al más y ustedes la renombran ahí con, con, como ustedes quieran identificarla. Y para agregar fuentes, pueden agregar videos, este, cámaras. Eh, pantallas eh, capturas de pantalla ahorita vamos a ver todo eso bien lo primero vamos a, a configurar nuestro video les recomiendo que se, que se consigan una tela de este color y la coloquen en, en, en todo su todo en todo lo que va a estar eh, grabándose que no se vea lo de atrás yo pues como tengo una tela muy pequeña por eso previamente configuré este video para que no se vea a lo que está a los lados de, de la tela eh, lo recomendable es que no se vean estos dobleces de, de aquí como estos que se vea totalmente plana ¿sí? para que todo se, se vaya bien obviamente que esté bien iluminado y todo eso bien, vamos a, a empezar a configurar nuestra interfaz bien, vamos a agregar aquí vamos a dar el signo de más para agregar una fuente entonces al agregar una fuente les va a aparecer todo este menú sí, para agregar una captura de video, pues le dan aquí en dispositivos de captura de video una vez que le den clic aquí pues ya les va a aparecer uno de estos ¿verdad? vamos a ver si es cierto bueno, aquí le ponen el, el, el nombre con que van a crear esta fuente eh, si se fijan, yo tengo aquí una dispositivo de captura, es la 1 y si van a crear otra pues va a ser la 2, y ahorita como estoy usando dos cámaras, una de la lo que es de la computadora y la otra de mi celular, una porque la tengo aquí configurada, esta que es donde estoy haciendo la grabación. ¿Sí? Y como no me permite tener dos este, cámaras en un mismo, en, en dos pantallas, la misma cámara en dos eh, de estas ventanas eh, aparte pues por eso conecté mi celular después voy a hacer otros videos para decirles cómo cómo conectar dos dos equipos o hasta tres eh, equipos de videograbación Sí. Eh, bien vamos a, a seguir bueno una vez que le dan el nombre y le dan aquí les pues va a aparecer esta esta pantalla donde ustedes van a poder este seleccionar qué tipo de o qué equipo quieren que se que se use la, la cámara ¿Sí? Yo, yo ahorita estoy usando esta que es la de mi celular. Tuve que bajar esta aplicación a mi celular, tanto a mi celular como a la computadora, para que se se conecten y poder transmitir eh, de la cámara del celular como si fuera una cámara. Sí, como, como una cámara. O pues pueden usarla como la de su equipo. Como comentaba, yo estoy usando en otra para hacer este video. Pues pues no me permite dos dispositivos. Y pues todo esto lo dejan así tal cual. Bien. Le damos a aceptar. Ahora. ¿Cómo, cómo, pon, cómo cambiar el fondo verde? A, a Que no se vea el fondo verde. Que se vea transparente. Que se vea lo que lo, lo que está reproduciéndose en toda la ventana. En toda esta ventana. Bien. Eh, primero vamos que nada vamos a agregar un fondo. Si ¿Sí? vamos a agregar un fondo. O podemos hacer un fondo y un video. Todo eso lo podemos estar, este... Crear nuevo. No creo que hay no nada. Vamos a... Fuente... Galería de imágenes, ¿sí? Vamos a ponerle aquí fondo. ¿Sí? Y pues aquí ya ustedes pueden seleccionar la verdad Aquí le damos, bueno vamos a ver las opciones reproducir siempre incluso cuando no sea visible pues así lo dejamos, tienen más opciones ustedes pueden eh, hacerlo ahí bien en bucle, todo eso vamos a agregar un archivo vamos a agregar que les parece esta imagen sí Vamos a aceptar. Pueden, pueden hacerla que se vea que por más imágenes que esté como una diapositiva estén cambiando constantemente. Pero pues ahorita como es un tutorial, no quiero hacerlo tan extenso. Se fijan. Bueno, esta creo que no la puedo alargar. Vamos a ponerlo aquí al centro. ¿sí? Ahora vamos a poner un video. Eh, si se fijan esta si lo pongo de este lado, pues se tapa la cámara, el, el video ¿sí? vamos, para poner lo que sea al revés, y no, y no se tape la, la cámara, vamos a, a cambiar el, el fondo hacia hacia adelante, esta lo que está aquí arriba, es lo que va a estar siempre al frente, entonces todo lo que vayan agregando se va a ir poniendo atrás, atrás de cada cosa ¿sí? si se fijan, pues ahí ya está esto vamos a ponerlo como un logotipo lo ponemos aquí así ahora sí vamos a agregar un video vamos a darle aquí fuente del video ¿Sí? vamos a aceptar y pues aquí seleccionamos nuestro video que queremos reproducir hacemos agregar archivo ¿Sí? vamos a agregar este intro es un mp4. Vamos a aceptar. Que este no se va a poder reproducir. Vamos, ponemos video de fondo. Aceptar. Bien, vamos a agregar. Detener cuando no sea visible. Reiniciar cuando sea visible reproducir siempre incluso cuando no sea visible vamos a, a, a agarrar esta opción y vamos ahora sí a agregar agregar archivo vamos a agregar este ¿Sí? vamos a aceptar ahí está ahora si sí lo agarro bien este es nuestro vídeo entonces este vídeo va a querer que se vea en toda mi pantalla entonces ahora pongo, este estamero atrás, para que cuando active mi logotipo y la cámara se vean al frente. Bien, ahí, ahí vamos, eh, vamos este, configurando nuestro, nuestra pantalla. Bien, ahora lo importante, el fondo verde. Para quitar el fondo, la tela, que no se ve la tela y se vea lo que está detrás de nosotros... Vamos a ir a la, a la reproducción del video de la videocámara. ¿sí? Dispositivo de captura de video. Vamos a darle un Nos vamos a posicionar ahí y vamos a dar un clic derecho en nuestro botón del mouse. Y nos vamos a ir a filtros. ¿sí? Aquí en filtros vamos a poner. Podemos poner filtros de ruido se fijan ahorita hay un hay un bueno no ustedes no lo escuchan hay un ruido aquí en mi casa entonces en la grabación no se escucha por qué porque estoy poniendo una eliminación de ruido cuando en las grabaciones bien pero ahorita lo que nos interesa es el, el fondo de atrás bien esta opción bueno, van a agregar una opción aquí esta que están viendo ustedes aquí es esta de recortar y acolchonar perdón esta esta opción ustedes pueden eh, eh, mover, ajustar su, su ventana y recortar, hacerla más grande, más chica, para que no se vea, ajustarla al, al tamaño de, de, su, de su tela de atrás, ¿sí? en la parte todo derecha, entonces ustedes pueden ir cortando, se ¿sí? si fijan, pues ahí está, déjalo o sea, como estaba. Bien, ahora vamos a agregar una opción nueva vamos al signo de más y le damos a decir este F fondo croma si ¿sí? vamos a seleccionar esta esta opción fondo croma vamos a, de a, a dejarlo así fondo croma entonces al, al darle esta eh, sección a esta opción ustedes pueden escoger qué tipo de color tienen al fondo si ¿sí? Yo le recomiendo el verde porque es, es el color que más, más este, se adapta a esta aplicación. Tiene otros colores, azul, magneta o customizado. Pero lo más común usado en todos los, los videos que se transmiten en vivo es el color verde, el fondo verde. Porque pues eh, hay muy, poco, muy pocos colores que, que son diferentes al, al verde. O iguales, pues, perdón entonces eso, eso ayuda mucho y pues ustedes aquí pueden eh, se, ah, bueno aquí ya si se fijan ya se cambió la configuración entonces ya no se ve aquí en el, el fondo verde pero pues eh, puede, puede que tengan problemas de, de iluminación o de contraste atrás entonces ustedes pueden aquí editarlo sí pueden hacerlo más transparente es lo que les decía miren ¿Se fijan? Este, este contorno de aquí, pues si yo me muevo así, pues me sigue. Pues aquí lo puedo yo este ocultar poquito. ¿sí? Bueno, ustedes aquí ya lo configuran a, a su a su parecer. Bueno, ya, ya estamos eh, conscientes de lo que va a pasar. De, de todo esto de, de la configuración y pues ya ya tenemos nuestro fondo nuestro logotipo aquí a un lado y pues la cámara web entonces pueden apagar cualquier este cosa de aquí o transponerlo no sé quieren que o, o ponerla así poner dos tres vídeos poner una cámara dos cámaras nomás que como les decía tienen que crear una de esta para una opción de captura de video para ponerla, colocar una aquí y otra acá. Y de tres, cuatro lados que se vea su, sus ángulos. Bien. Ahora, ¿cómo configurar el audio? Esta configuración de audio yo ya la tengo desde configurada en mi otra pantalla. ¿sí? Tengo micrófono de diadema. ¿Sí? Y aparte tengo una música de fondo en lo que estoy hablando y haciendo mi, mi transmisión vivo, pues hay una, una canción de fondo atrás. Esta canción es mía, o sea, no tengo problemas de por de copyright porque yo la creé, entonces la puedo usar fácilmente. Eso sí les recomiendo mucho, no usen eh, contenido música de fondo que, que no, no estén seguros que no tenga, no tenga ese problema de copyright. Bien, vamos a configurar ahora el audio. Para, bueno, voy a desactivar el audio de acá. Vamos a apagar este. O le bajamos el volumen. No, vamos a dejar el volumen. Bien. Ahora, configuración de, de audio, captura de entrada de audio. Aquí pues ustedes van a configurar su micrófono. Si, quieren un, si tienen un micrófono de diadema o si quieren usar el micrófono de su computadora, pues aquí lo van a poder configurar. ¿Sí? Entonces, pues aquí tienen micrófono de audio, micrófono de... la entrada, perdón, la entrada frontal de, de, la, de la computadora, micrófono de la videocámara o micrófono de la computadora. ¿Sí? Yo ahorita estoy usando esta porque tengo la diadema. Perdón por si se, se escuchó el golpe. ¿Sí? Entonces vamos a, a, a seleccionar esta, la de diadema. Y la vamos a aceptar. ¿Sí? Para suprimir los ruidos, que, que si hay en un ambiente ruidoso y todo eso, eh, vamos a configurarlo. Nos vamos a ir aquí a micrófono. Clic derecho en filtros. ¿sí? Y vamos a agregar una opción. Le vamos a decir. Eliminación de ruido, agregamos, la, es la misma que el, de la, el del video, ¿Sí? y pues dejamos esta, esta por default, mayor calidad, ¿Sí? yo creo que con esa tienen, ya se va a eliminar todo el ruido que, que hay alrededor. Entonces so, su video va a salir muy, muy muy clarito únicamente con su voz. ¿Qué más? Música. Música de fondo. Bien, y ahorita le acabo de quitar la otra. Vamos a agregar una música de fondo. Entonces nos vamos aquí a capturar salida de audio. ¿Sí? Y le decimos... Ah, esta también lo pueden... Si fijan, este video tiene audio. Creo que ahorita no se está escuchando porque únicamente eh, la configuración está por reproducir el puro video de fondo, sin el audio. ¿Sí? Entonces vamos aquí a poner eh, audio, música. Vamos a configurar primero el audio de música. ¿Sí? Vamos a seleccionar aquí. Por defecto. Aceptar. Creo que ahí ya, ya, se, ya se está escuchando esto. Uh, bueno, como ahorita es otra cosa. O sea, cuando ustedes se están, están transmitiendo o haciendo su grabación, no pueden escuchar lo que, lo que está ahorita ahí. Bueno, amigos, este, hasta ahorita aquí vamos a dejar este tutorial. Este, Falta configurar el audio. Eh, vamos a... A dejarlo ahí porque como tengo dos dos plataformas abiertas al mismo tiempo no, no me está queriendo agarrar eh, el audio de de, de de esta que tengo ahorita abierta únicamente tengo lo de la grabación si ¿Sí? este posteriormente voy a hacer un tutorial para para configurar el audio si ¿Sí? bueno los dejo nos vemos hasta la próxima